Yo tomo como una oportunidad y casi que un milagro porque justamente eh, llevo tres años tramitando mi pensión y no hemos podido tener nada mm, positivo ni de parte de Colombia ni de parte de, de España yo llevo 28 años en España me ha ido muy bien Parte de mi trabajo ha sido, como se dice, sin, sin cotización y estaba solicitando que me reconocieran una parte en Colombia. Me la han reconocido. Para mí fue una intervención excelente, ya que había hecho una petición desde febrero del 2020 y no se me había notificado nada y a través de la chica Ángela que me ha atendido muy gentil, eh, he logrado obtener una respuesta. La verdad que salgo muy contenta porque despejé muchas dudas que tenía. Estamos muy contentas porque nos han resuelto todas las dudas que teníamos y ojalá sigan con nuestros programas porque ya que estamos fuera de nuestro país nos desactualizamos mucho de tantas cosas que van cambiando. Hemos firmado dos importantes convenios y sellado alianzas con la Organización Iberoamericana para la Seguridad Social, por un lado, y con la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos con JIP. Muy satisfecho tiene Colombia una gran Procuradora General de la Nación, aliada de los jóvenes, eh, nosotros incluso aliada también como este organismo internacional para llevar a cabo esa nueva Agenda de Derechos no solo en Colombia, sino también con información y conocimiento a otras partes de América Latina. Hemos hablado de temas muy variados como son eh, temas de salud, salud mental, seguridad social, prestaciones sociales. Los efectos de la pandemia en las poblaciones, también hemos sacado temas de inmigración como las ayudas a los inmigrantes también a nivel sanitario, a nivel social, eh, temas de violencia de género. Se ha interesado mucho la procuradora también por, por esos temas y bueno, creo que ha sido muy importante esta, esta visita.